llegó su chachalaco Ya llegó su chachalaco Salga, salga, venga Vengan patojos Si ya hicieron su tarea, por supuesto Y si ya jugaron un su rato Señor, deje los trastes ahí, hombre Al rato los lava Al rato termina sus quehaceres Señora, venga, hombre Venga a echarse un su relax A chachalaquear un rato Vengan Acomódense y paren la oreja Que ahorita vamos a empezar Los cuentos de Chachalaco Bebiendo con mucho despecho en una cantina Como fui a enamorarme de ti Ay, ay, ay, el pobre hoyo Ay, ay, María Tecún, Chuchito Cuta ¿Dónde estás? Así estaba Goyo allí, bebiendo con mucho despecho en una cantina. Y se hermanó, gracias al poder que tiene el guaro la noche y la conversación sincera, con don Domingo Revolorio. Y ya, al calor de los tragos y los hermanamientos esas de... Yo te quiero, compadre. Yo también te quiero. Te quiero. Yo te quiero. Decidieron que se harían socios para comprar una garrafa de alcohol y traerla para la venta de regreso a la feria, y así ganaron una buena cantidad de dinero. Salieron de goma y temprano, para que no les agarrara fuerte el sol de mediodía en esas condiciones. Pusieron 43 pesos cada uno y se fueron con una garrafa de 20 litros caminando hasta el otro pueblo. En el camino iban discutiendo los pormenores del negocio. Don Domingo le decía... Pusimos mitad y mitad, el garrafón ya lleno lo vamos a cargar a ratos uno a ratos el otro Y de lo que ganemos la mitad para uno y la mitad para el otro Por supuesto, por supuesto decía Don Goyo Y seguía Mingo Y lo mejor de todo, la condición No regalar ni un trago ni a nosotros Con ser nosotros los condueños podemos disponer de una copa sin previo pago Solo en cine resultan los buenos negocios, dijo Goyo. Yo tuve cantina y me la bebí. La segunda, me la bebieron los amigos. Dos cantinas tuve y me quedó la experiencia. Al llegar al pueblo y llenar la garrafa, resulta que les hicieron un descuento y les sobraron seis pesos. Eso los puso muy contentos. Mingo Revolorio metió la garrafa en una red y se la echó a cuestas. Ahí iban los dos con el guarro en la espalda. Después de un buen rato de camino y de andar trepando y bajándose entre dos paredes de un cerro, Don Goyo Gick exclamó. No me negará, compadre, que está haciendo frío, va. Ah, sí, compadre, pero andando se quita, le dijo Mingo. Goyo Yix solo vio el garrafón en la espalda de su compadre y repitió Mucho frío compadre, mucho frío Ándele que así se calienta y no se aflija por eso que ya va a salir el sol Mire pues compadre Mingo Que tal vez nos caería bien un trago que aunque nunca cae mal Ahora nos caería mejor, por lo menos a mí Al estómago nos caería compadre pero no tenemos para pagarlo. Y mejor sigamos. El pacto es pacto y no es juguete. <risa> Eso quiere decir que a usted también se le apetece, va compadre. <risa> ah, por supuesto. Pero no se puede. Porque además de la palabra compadre Goyo, debemos pensar que son nuestros intereses los que peligran. Si empezamos a tomar de gratis, trago usted, trago yo. Ay Dios, nos acabamos del garrafón y cuando llegamos a Santa Cruz, sin nada estaba vacía. Así que se fueron y siguieron caminando. Pero la humedad del camino y el recuerdo de María Tecún hicieron desesperar a Goyo. Yo ya no aguanto, compadre. Mire pues, compadre Mingo yo le compro el trago. Aquí tengo los seis pesos que me sobraron. Ah bueno, así es pagado, no hay inconveniente, compadre. Recibió el dinero y le sirvió su guacala que se lo sembró de un trago. Pero antes de emprender de nuevo el camino, Goyoyic recogió unas flores amarillas del suelo para adornar la garrafa que se le hacía tan apetitosa. Trago querrá compadre que lo anda adornando. <risa> no compadre, no tengo con qué pagarlo. Pues si quiere, si quiere va, si quiere, yo le doy prestado los seis pesos. Ah, bueno, si es su sagrada voluntad, compadre. Uf, mire, al hacer las primeras cuentas, ahí me los descuenta y se paga hasta solito. Domingo le dio los seis pesos y luego le sirvió de nuevo su trago. Goyo se lo pagó a Domingo y reanudaron el camino. Pero esta vez, Goyo se echó al lomo la garrafa. Al rato de andar caminando y algo, y algo cansados, esta vez... Fue Domingo que le dijo a Goyo que se sentía un poco mal, que hace mucho tiempo que estaba enfermo del corazón y no sé qué babosadas y que si no le hacía la caridad, la campaña lo favorazo de detenerse un ratitito para venderle un sutrago. ¡Ah, no, compadre! No es molestia, es bien para los dos porque, mire, pues, usted... Se beneficia tomándose el trago si se siente mal. Y los dos ganamos, porque la venta es al contado. Lo malo sería que usted y yo fuéramos trago y trago de puro grolys ahí de puro obsequio. Ahí sí, plancha. Pero, ¿cuál es el mal que usted tiene en su corazón, pues compadre? Este, fíjese que lo que dicen que tengo que... Eh, porque yo si nunca me he visto mi corazón así abierto, pues dicen que yo tengo que es la... Lamentada esta La espuma del corazón La fregada y O sea que es eh, O sea los que hemos Ya sido bebedores así de trago Todos los días Charita de profesión Nos queda como La baba de licor en la sangre Y cuando esta baba Le sube a uno, le baja a uno Y cuando esta marranada Llega al corazón Adiós, Ishkamik lo mata uno. Pero debe haber algún remedio, compadre. ¿Cómo va a ser eso? Ay, no. Sí, compadre. Hay remedio. Es otro trago. Ah, que sí, compadre mingo. Si es su medicina y es al contado, no hay problemas. Ok. Y así siguieron el camino un poco más alegrones. Con cualquier pretexto iba bajando la garrafa de Guaro Compadre Mingo ¿Usted quiere otro su de seis pesos? ¡Ah! Yo digo que sí, compadre Pero el pelo es que... ¡Ay! El pelo es que no tengo dinero, usted Por un poco me arruino si le pido fiado Porque usted fiado no da... ¿Verdad, compadre? ¡Me extrañas! ¡Me extraña! Por eso, compadrito, no hay pena. No se aflija ni se afloje. Desde hoy, usted me dio pestao a la palabra. Y ahora es tiempo que yo le devuelva el favor. Aquí tienen los seis pesos. Ahí de las ganancias yo se los descrito. ¡No se preocupe! Y así se echó el otro trago el compadre. Ya iban los dos tan borrachos. Y la garrafa tan vacía que ya costaba servirse los tragos. Goyoyica intentaba servirle su trago a Domingo, pero los dos se zarandeaban de un lado para el otro y uno con la garrafa y el otro con el guacal. Ya me veo yo allá en el pueblo haciendo los varales compadre. Así es, bella la machuzaca. Vendiendo tragos aquí, por allá. Vas querer, vas llevar. Pásele a lo barrido. Aquí no se fía. Son los que vienen mayores de 100 años, acompañados de sus abuelitos. Ah, porque se gana vendiendo a menudeo. Más que por botella. Y al contrario. Así a como aquí vemos nosotros, a contado compadre, a fregadísimo contado. Y como usted, compadre guayo, ahora que usted es rico, le vendo esta profecía. <risa> ¿Se recuerda de esa canción? No hombre, compadre Guaya, mire pues, como usted ahora es rico, va, mire pues, hagamos una cosa. Bébase usted el último, y nos vamos a la fregada para el pueblo. El antepenúltimo, querrá decir, compadre, porque en todo caso, yo muriéndome no estoy, desde el estributo nada más. El garrafón para servir, hubo que ponerlo boca abajo. Revolorio servía sin ver bien el huacal. Y Goyo tampoco lograba encajar la maniobra porque se le movía el guacal de aquí para allá. El peor negocio, compadre, es que se le caiga el suelo. Ni a su madre quiere. Ay, cómo lo estamos dando, mire. Se le está chupando, le tierra. Y Revoloro lo regañó. Componga el guacal, pues, medio mudo. ¿Está, está borracho que. qué? Ya le pegó, ya ya ve. Mejor, ese me rodeó de a la boca, dijo Coyo. Allá, allá, allá, allá, allá. Para cuando se terminaron la garrafa, los dos terminaron tirados en el suelo. ¡Ruindad de guarro, cabrón, que nos tiene aquí tirados en el negocio. Rico, nos hubiéramos hecho, ¿verdad, compadre de volario? Pero ahí está, el guaro no está. Pero está el importe y está la ganancia. Porque se ha vendido solo al contado. Solo con... ¿Dónde está el pisto, compadre? ¿Eh? No, yo no, ni mergas. ¿Dónde está el pisto, compadre? No. ¿Dónde? ¿Dónde está el piso, compadre? Y tales eran los gritos y los alegatos que al final les cayó encima el auxilio municipal por escandalizar en vía pública y se los llevaron a los dos compadres. Bueno, muchachos, así está la cosa, así estuvo la cosa, así que señor, usted señora patojos y patojas muchas gracias por haber escuchado a este su chachalaco favorito así que espero que les haya gustado o les sirva de algo haber escuchado estos cuentos y pues otro día nos vemos preparados porque les voy a traer otro cuento para que se divierta así que ya me voy, así que mucha suerte y adiós se despide su chachalaco ya me voy ya me fui ¡Otro pueblo a divertir! Los cuentos de Chachalaco Podcast Un proyecto producido por Ana Lucía Ponciano En colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala Selección de cuentos, elaboración de guiones y dirección creativa Rodolfo de León Voz e Interpretación Julio Canel Grabación Diseño Sonoro y Musicalización Pablo León y Juan Pablo Perea en Perea Estudios Ilustraciones Andrés Herrera Registro Audiovisual Jorge López Los Cuentos de Chachalaco Podcast Selección de Cuentos Los Puercos del Rey Cuento Folclórico El Eclipse Augusto Monterroso. Los compadres. Extracto de la novela Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Sinfonía concluida. Augusto Monterroso. Todas adaptaciones de Rodolfo de León. Agradecimientos especiales a José Peñalonso. Una producción realizada en noviembre del 2020.